Háblame del internado, de los ciclos. Ya hablamos de que hay un ciclo de ginecostetricia, de pediatría. Ajá, un ciclo de gineco, de pediatría, eh, medicina interna. Eh, ¿Cirugía tiene. Sí, cirugía, psiquiatría. Traumatología del toped y ortopedia, el social. Ajá. Son los mismos que los de la UAI entonces. Nosotros somos primero el social. Obligatoriamente social. Obligatoriamente el social. Ok. Primero el social, entonces después viene psiquiatría. Dependiendo de la disponibilidad de los hospitales y la cantidad de, de, de estudiantes, el INTE hace como una ruta. O sea, puede ser que yo, cuando termine ahora el social, haga pediatría, como puede ser que haga psiquiatría. Pero Entonces, obligatoriamente soy, tengo que hacer social. El obligatoriamente siempre es ser social y siempre se sigue el orden del penso. ¿Qué tiempo? O sea, los últimos siempre son pediatría y ginecostetriz. ¿Cada qué tiempo se entra al internado? ¿Una sola vez al año? ¿O dos veces al año? Por ejemplo, en la UAS se entra en marzo y se entra en septiembre. Yo diría que allá básicamente se hace en mayo y en agosto. Okay. por así decirlo. Aunque allá no están así porque si yo terminé en el trimestre agosto-octubre, hice mis últimas materias de preinternado, noviembre-enero ya yo inicio el social. Ok. ¿Y el tiempo de duración de cada uno de esos ciclos? ¿Dos meses cada uno? Eh, creo que sí, que son dos meses, por lo menos a el social son dos meses. Eh, que nosotros tenemos que estar en la comunidad. ¿Qué hacen en el social ustedes? Porque los de la UAP, por ejemplo, van a una charla, van a una unada a charla, a ver consulta, básicamente, atender niños y vacunas. Lo mismo. Exactamente lo mismo, solo que a nosotros nos agregan las visitas domiciliarias a veces. Si, ah, no, que hay que cambiarle una sonda a un paciente, pues vamos hasta allá. Y eso porque... Eh, todo el internado social se hace en Baní. Ya depende de la comunidad, claro está, pero en la comunidad que yo estoy, que es en Santana, sí se hace eso de visita domiciliaria. Bien. Entonces nosotros vamos acompañados de los pasantes a hacer ese tipo de cosas. Y recuerden que el social, el ciclo social, es la antesala para la, pa la pasantía. Lo mismo que usted va a hacer en el social en el internado es lo mismo que usted va a hacer en la pasantía. Si usted se aprende por lo menos cómo se maneja el pasante, ya sí. usted va a ser un futuro pasante en, esa, en ese lugar. El, el pasante es tu mejor amigo. Y si a usted le gustó el lugar donde le tocó hacer el social, quizás usted pueda pedir la pasantía por allá. Exacto. Eh, también adicional al social nosotros tenemos que hacer en este periodo un proyecto de investigación. El INTEC asigna a profesores y asesores que nos ayudan en ese proceso para que así las investigaciones tengan peso y sean buenas investigaciones. Que eso es importante porque los estudiantes no lo estimulan en algunas universidades a que hagan presentaciones de trabajo de investigaciones. Sí, allá en INTEC realmente se hace dos veces se hace como en el tercer trimestre un proyecto de investigación que se llama Biointec. Realmente no sé cómo se maneja ahora, pero solo sé que ahora es como una materia aparte. Cuando yo la di, formaba parte de la materia de biología okay. en, y en el internado social. señores la gente de son la para en cuanto a investigación. Con relación ya a los demás ciclos, como no ha podido todavía ver qué es lo que se hace, ¿Te han contado alguna experiencia los colegas que van más avanzados? Miren, en cirugía, lo que, bueno. los hospitales que podemos rotar son el Gautier y, por ejemplo, el Neyaria. No. Eh, realmente no tengo conocimiento. O sea, sí sé que rotan por el Gautier y actualmente estaban, estaban rotando por el Gautier y por la plaza. De las experiencias del internado de cirugía, por lo que yo he visto, a mis compañeros les encanta lo que van más avanzados les encanta porque es como ese momento del internado donde a ti realmente te dejan como interactuar o como dicen meter mano que ah no que el cirujano te dice ah no que ven que agárrame aquí aunque sea agarrando eso para que aprenda para que bien. aprenda para que, pa que vea ajá para que te tire la foto entonces es una parte como que a los estudiantes les emociona mucho y les gusta. En pediatría, en el área de pediatría. emergencia, de emergencia pediátrica, ahí fue como que a nosotros nos dijeron, como que ustedes llegaron aquí, ok, miren la emergencia, ya, o sea, sí literalmente fue así, nosotros nos quedamos de qué, porque fue así, nosotros llegamos, nos dijeron, ah, esta es la emergencia, ah, mira un paciente empieza, entonces hacerle el examen físico, historia clínica, Ponga la en práctica todo lo que te aprendiendo en la universidad. Ajá entonces ya ahí cualquier cosa le preguntábamos a los residentes o a la doctora, todo eso fue una experiencia que realmente uno la aprecia porque te enseña mucho. Que eso se hizo para ver, para que tú te desenvuelvas tú estás en un momento de estrés que ahora mismo reserva doctora con ese paciente, que te haría? aunque el residente simplemente lo haga para ver tu motivación y eso a ver cómo tú te desenvuelves sí, exacto, eso es como el tú sabes hacer tal cosa que la mayoría te va a preguntar eso, te preguntan eso. Por ejemplo, aquí en la UNAP nos preguntan, ah, ¿tú sabes poner sonda Yo, no, pero yo aprendo. Usted me enseña el primer paso y yo lo los otros. Exacto, o sea, si no, teórico me lo sé, yo te lo digo teórico, vamos a hacerlo. Hay muchos pasantes que llegan sin saber poner sonda Exacto, y la práctica es que... Entonces, lo... y eso es lo importante, ustedes ir aprendiendo tomando en cuenta todo lo que te ha aprendido en la universidad, la parte teórica ya, cuando te vaya a meter mano, como dice literalmente, eso usted ya lo pueda poner en práctica sin hacerle daño al paciente, que sí. es lo importante en este caso. En el ciclo de medicina interna, Creo que es en el Gautier que lo hacen también. Ahí sí, los internos de allá, ellos me dicen que hacen evoluciones, que ponen sonda, que sacan sangre. El trabajo del interno. El trabajo del interno. Y el laboratorio. Oh, y el laboratorio, todo eso, todo eso. Entonces, como que, eh, aunque eventualmente se van a cansar, se cansan, es lo describen como una gran oportunidad para tú aprender o para tú setearte como dicen para que tú manejes eso 100% poner una sonda sacar sangre que todo eso tú lo sepas a hacer al 100% y ya no solamente teórico exacto en todas las universidades medicina interna y cirugía esos son los ciclos 1A que el estudiante por lo general tiene que setearse si no se setea lo setean a usted <risa> con las sanciones doctor venga aquí doctor venga allá y por mucho trabajo que por lo general las emergencias de esas especialidades están siempre abarrotadas Paciente no va a faltar para que usted haga algo de especialidad. ¿Qué especialidad me dijiste? Ginecostetricia, la que te llama. Bueno, especialidades, yo tengo una pequeña lista, tres, pues vamos a ponerlo así, que son eh, pediatría, pero con una subemperinato, porque es el área que me gusta realmente, eh, ginecología y obstetricia con la endócrino o ya sería pediatría con la endócrino pero, y mira que incluso yo no tenía, eh, yo le tenía un miedo fatal a la Si te gustan los niños, te puedes ir por pediatría que dura tres años ahora, antes eran cuatro, dura tres años y la especialidad sería en tres años más, sería más rápido que por la parte de gineco, serían cuatro más tres, serían siete. Sí, pero, pero la que te guste más, cualquiera de las dos, ah, la que más te llama la atención, dependiendo en el internado, que eso es lo que va a definir, como tu rotis. Eso es, eso es lo que va a definir. Porque en lo que yo llevé de del preinternado de pediatría, yo traté mucho con, con bebés, no con, no con niños ya más grandecitos. Uh -huh. En la parte que rotamos de crecimiento y desarrollo, de, de la parte de preinternado, los niños que iban eran muy... ¿Cómo lo digo? De dos años en adelante. Sí, eran niños ya un poquito más grandecitos, pero eran niños como que no lloraban de una vez o lo que sea. Y eso es lo que le pone un poco difícil la cosa pediatría, que realmente el niño no te puede decir, me Dame, duele me aquí, de la cabeza. me duele aquí, él llora y ya, él claro. se siente incómodo. Entonces, ya pediatría va a depender de la experiencia que yo tome ahora en el internado con los niños de distintas edades, igual con ginecobstetricia. Porque gineco tiene una fama de que la gente dice como que, bueno, no es muy agradable, no es, pero yo quiero darle la oportunidad a que el internado me demuestre, mira, si tú da para esto o no, suelta eso. Claro. Y eso tú lo vas a ver en el hospital, por ejemplo, si tú rotaste por la alta gracia, rotaste por el IDSS, ahí tú vas a, a darte cuenta, en verdad, si te gustó o no te gustó. ¿Te llamará la atención? De forma teórica, sí me llamó la atención, realmente sí, porque a mí me gusta todo eso de la salud reproductiva y demás. Creo que lo que más va de la mano con eso es ginecología, realmente eso es todo ¿y no te llama la atención ir fuera a hacer una asunto o alguna maestría? realmente dentro de mis planes yo quiero hacer el MIR originalmente yo quería hacer el ISMLE pero luego me cambié al MIR se preguntarán por qué mis razones básicas fueron número uno el MIR es un solo examen para el ISMLE yo tengo que hacer el step 1 como soy extranjera ahora dieron como un examen de inglés después del step 1 y número 3 realmente el estilo de vida que se da en Estados Unidos a mí no me gusta, porque es un estilo de vida como muy acelerado. Independientemente de que a mí me gusta mucho estar ocupada, yo realmente dentro del el lapso de la pandemia, que solamente era clase, que estaba aquí estudiando y lo que sea, después que, digamos así, como que aflojó un poco el trimestre y la cosa, yo no me sentía para nada motivada a estudiar. Incluso, como yo solamente estudiaba en la universidad y aquí venía a dormir, y a veces si sí, estudiaba, estudiaba en la cama, súper incómoda, se no. me estaba desbaratando la espalda. No es lo mismo que tomar clase acostado. No es lo mismo, no es lo, no es lo mismo, entonces yo lo que hice fue que inicié una rutina, en pandemia yo inicié una rutina, como que ok, yo me voy a levantar todos los días, me voy a ir de mi habitación, a la sala porque aquí me llega mejor internet o lo que sea y no estoy acostada así yo prestaba atención no me dormía y cosas que pasan cuando tú estudias en la cama claro y en verdad eso no te da mucho rendimiento por lo general te pone un poquito más a la gana está en tu zona de confort exacto entonces ahí yo empecé como una pequeña rutina ah me levanto me voy al comedor, me voy al cuarto de estudio. Empecé como a organizarme. Antes de la pandemia yo utilizaba agendas y todo eso para organizarme. Cuando empecé ciencias básicas, ahí fue que yo empecé a organizarme porque en... En premédica yo no hacía eso. Yo era, ok, ¿qué me toca para mañana? Lo hacía el día antes. Pero ya en ciencias básicas... La cosa cambia, porque independientemente de que el profesor te está dando clases, tú tienes que estudiar en casa, porque medicina es una carrera muy autodidacta también. Entonces, yo empecé a organizarme y realicé como que mi lugar de estudio. Yo hice, acomodé el cuarto de estudio que tenía abandonado, lo adecué para mí y para yo sentirme cómoda tomando clases y estudiando y realmente... Eh, me ayudó bastante porque se vio un cambio en cómo yo me podía desenvolver y cómo no me ahogaba con los exámenes y la cosa. Nada más tenía que organizarte en tus resúmenes y ya el examen que okay, viene en la práctica. Exacto. ¿Qué consejo tú me le darías a esa gente que quieren estudiar medicina en República Dominicana, esos jóvenes que son de lugares lejanos, del sur, del Cibao? Yo quiero ser médico pero mi, mi familiar no tiene recursos suficientes. Bueno, mira, realmente medicina puede ser una carrera muy larga y muy tediosa, mm. pero si realmente es algo que a ti te apasiona, o lo que sea, eh, y si tu familia no tiene los recursos, o sea, yo no creo que eso sea un impedimento muy grande porque eh, la UAS tiene la facultad o tiene eh, la facilidad de que tiene muchos subcentros. Y aunque no puedas hacer medicina completo en tu provincia, eventualmente siempre hay guaguas de tu provincia hacia la UAS. O sea, yo digo que si en un estudiante en esa situación su mejor opción siempre va a ser la UAS por la comodidad y porque el gasto va a ser menor, independientemente de todo. Entonces, si tú quieres estudiar medicina y tú quieres terminar en un buen tiempo, dígase 6 años, 7 años, que sería el promedio en la UAS, eh, bueno, solamente tienes que aplicarte. Porque historias conozco muchas de gente graduándose a sus seis años recto, el agua de medicina. Todo es aplicarse, coger su materia y bandearse. Como Yo lo, lo hice en cinco años y medio. Exacto, mejor todavía. Pero cinco ya años el pénsulo ha cambiado y le han agregado más tiempo, que lo mínimo serían siete, obligatoriamente. Y aquellas personas que quieran ir para que que tú le dices? Bueno, es una buena eh, opción. Sí. Mi alma mater siempre será una buena opción. <risa> Además de que realmente allá van a aprender igual que en otras universidades, si tú eres una persona que piensas o tienes un norte para irte fuera, como todavía las demás no están acreditadas, intec es tu mejor opción. También los maestros, no te puedo decir y que no, que lo, hay mejores maestros en esta universidad en otra universidad. No. Porque los maestros realmente dan clase en todas las universidades. Un profesor que da clase en la UAS da clase en INTEC, como puede dar clase en la UNFO. Entonces, por maestros, no te puedo decir de qué hay, que lo mejor es maestro, qué sé yo qué. Ay, hay que los profesores de INTEC son buenos, pero es lo mismo que dan en la UAS. <risa> son los mismos que dan clase en la UAS o que dan clase en la UNFO. Lo que sí te digo es que si realmente te gusta medicina y quieres ir a INTEC, tienes que aplicarte. Porque allá son trimestres es menos tiempo para tú aprender todo eso y para barajar para, bar para barajar para salir con tus amigos entonces eso te retiene y tu vida social no va a ser la misma no estoy diciendo que no vas a tener vida social porque todo organizado se hace para todo el tiempo como dicen los cristianos ¿sí? exacto hay tiempo para todo para busca de Dios para usted una discoteca para usted sentarse en una casa para usted visitar a sus amigos para todo para el Para de fin de semana de resort. Sí, claro que sí. Los estudiantes, eran los van por ahí a... sí, los estudiantes de medicina son los que más van por ahí. Sí, los estudiantes de medicina somos los que más gozamos. ¿Por realmente? qué le dicen a los de Inté, Unive y Pucamayma los popis de la, de la medicina? Cuéntame de eso. Yo digo claro, que, que... Los de la UA y otros lugares son de que los UA de la medicina. Realmente no... ¿Qué te consideras? No, yo... Sí, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque realmente no... Yo realmente no conocía que le decían así a los estudiantes a lo de, de, a lo de, de medicina. Medicina, en verdad, que es un ejemplo que van siempre contrincante con las universidades públicas. Ajá. Cuando están en los ciclos, ya sea de internado, pre internado, siempre van a estar como aislados, en grupitos o en manada Ah, sí, la, las universidades siempre están cada uno con su grupito, pero realmente no es tanto así porque en pre-internado nosotros lo dimos con estudiantes de la UAS y aunque cada grupo, cada se uno sienta, tenía su se grupo. Se sienta la diferencia, por ejemplo, que, rotar con un estudiante de la UAS y uno de tu colega, por ejemplo los de la UAS yo veo como que tiene un airecito, o lo de Intel tiene un aire diferente. Háblame de eso, ¿no hacen sentido como así? No, realmente, por lo menos yo, yo no vi como que esa diferencia marcada. Nosotros, en pre-internado de pediatría, interactuamos con gente de la UCE, eh, con gente de UTESA, de UNIBE y de la UAS. ¿Cómo se siente la diferencia, la humildad entre las diferentes escuelas de medicina? El mismo, igual. Sí, realmente en los hospitales, como que ya es, estamos todos aquí, tenemos todos sí, que pero, resolver. Pero todos se ven como competencia. Por ejemplo, cuando le están preguntando y rotando en la misma área, los mismos profesores dicen, vamos a ver uno de la UAS que comienza. Ah, sí, sí, eso sí. Siempre, que comience uno hay, de la UA. Solo que al revés. Por lo menos cuando yo estaba rotando, siempre nos decían a nosotros primero porque... Humano, nuestra nuestra, nuestra okay. profesora No sé realmente por qué era Pero nuestra profesora como Ella daba clase a los demás Pero como Ella nos, nos tenía como En la mira a nosotros Como que, lo de Intec, ¿dónde están? Y tú, yo no te he visto a ti hoy Ella clase en Intec. Sí. Ya eso era Porque... Quizás eso era como ella era encargada de ustedes Tal vez, o supervisora de ustedes Vengan acá los que están de Intec. Sí, siempre, siempre nos decía como que tal cosa, ok, de dije, pero yo a ti no te visto hoy, ¿dónde tú estabas? Y así, como ya, que. Ya, eso era. Aunque ella no lo ah, haya dicho directamente, ajá. pero aunque quizás ella ella la como encargada de ustedes. Ajá, aunque ella también le preguntaba a los estudiantes de la UAS y, y a los de la, la UCE y 3. demás, pero siempre era INTEC UAS. Lo que yo noté era que siempre le preguntaban a la gente de la UAS a la gente de INTE. ¿A qué otra cosa tú te dedicas además de estudiar medicina? <risa> antes de cerrar esa parte. Eh, yo además de estudiar medicina me gusta hacer eh, bullet journaling. Que realmente la pandemia me introdujo a ese, a ese arte de organización. Okay. Yo hice un studygram, se llama arroba basicmedstudent, rayita abajo, como manera de yo estudiar de alentarme a estudiar. Porque para yo publicar cualquier cosa ahí, tengo que estudiarlo primero. Claro. Entonces, eso me ayuda. Yo lo que hago es que, que ustedes también lo pueden hacer. Tú dando endocrinología este semestre, este trimestre, estudias, haces un post de eso, ya tú lo estás estudiando nuevamente. Te lo dieron en la clase, es como que ya tú lo estudiaste. Sí. Aparte de eso, estoy tratando de retomar el hábito de leer. Cuando era adolescente era muy lectora, pero eso se fue perdiendo, estoy retomando eso, y básicamente eso se retoma con un libro de Harrison Medicina Interna, déjame ver cuántas páginas tiene, <risa> léeme los capítulos <risa> pero no lectura de cuentas y novelas, verdad de medicina, porque yo, no, por lo no, general yo. Quizás muchas estudiantes de medicina se pongan a leer novelas, cuentos no, y otras no. cosas que no tienen que ver con la carrera. Realmente, de no, porque el hábito de lectura de esos libros de carrera siempre, siempre lo vas a tener en la carrera. Yo soy diferente. Yo, el hábito de lectura fuera de medicina. Porque yo dije como que en mi mente, no puede ser que toda mi vida sea en torno a la medicina. Y recuerden que el que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe. Eso es un dicho por ahí, busquen el refrán. <risa> Así es, hubo un profesor que nos dijo eso a nosotros. Me gusta eso de las redes sociales. Ah, leo algo que tiene que ver con fotos, busco video, lo que sea. Y realmente la pandemia abrió muchas puertas, mucha clase online que todo el mundo lo puede hacer. Como recomendación a la gente que va a estudiar medicina o que esté estudiando medicina, la OPS tiene una página virtual donde pueden hacer esos cursos. Sí, virtuales. hay muchos cursos disponibles que le pueden ayudar. Bien, señores, hasta aquí esta experiencia contada por nuestra colega, María Angélica, interna de medicina del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Demasiada experiencia, señores, se puede vivir en esa carrera de medicina que es tan bella. No todo es como lo pintan, recuerden que se pasa trabajo para poder llegar a donde uno está. Así que les invito a que se suscriban a este canal, activen la campanita para que lleguen notificaciones y a la página de María Angélica. Así que nos vemos. Bye. Bye.